listo, ahí está, y bueno chicas, ya está, vamos a usar la técnica que me enseñó mi maestra Laili, si quieres tomar el curso con la maestra Laili, por favor también pídeme el curso, yo no soy maestra, soy una simple mortal como tú y como yo, eh, y, pero la maestra Laili que está dentro del equipo de soñadores en acción, soñadoras en acción, eh, nos, nos está enseñando muchas técnicas de maquillaje y, pues, ya vamos a iniciar el curso para maquillar novias, para maquillar quinceañeras y, pues, además de nosotras de poder vender los productos CityMédico, pues también eh, generar más ingresos con eh, la maquillada, ¿verdad? Dice sí. <risa> bueno, entonces, vamos a aplicar, chicas. Hoy tengo ganas, pues, no de tan oscuro. ¿Qué les parece si, le, si ponemos algo como café? o rojo mm, o oh, no sé Va, voy a ver voy a ver sí vamos a poner un café como me maquilla en la mañana entonces vamos a usar una brochita así como no ni ni muy picuda ni muy esponjosa es, es esta y nos vamos a aplicar el tono de transición me voy a poner este cafecito este cafecito acudimos la brochita y vamos a hacer como, como parabrisas, así. Acuérdense de no presionar mucho, el, el párpado es muy delicado, lo que van a hacer es apenas y tocarlo y lo van a hacer muy arriba sin tocar la ceja, ¿sale? Y lo van a hacer aquí, desde aquí, desde la puntita, hacia arriba así, así y lo bajan aquí y pues ahí ya estoy tapando el, este, lo que es la despigmentación de la piel sale, vamos vamos a hacer lo mismo del otro lado ¿Ya ven qué rápido? Cuando te aplicas el corrector, es como si prepararas el lienzo del cuadro que estás haciendo. Y vamos así. Lo que va a hacer este, esta, este tono de transición, chicas, es para que cuando tú te apliques la sombra oscura no se vea una raya. Una raya, raya, raya muy marcada. Es para que se vaya de degradando el color. ¿Sale? Se vaya degradando. Y pues para las que tenemos el párpado muy chiquito, muy en o, sea, o encapotado, esto les va a ayudar a tener como un ojo más abierto. Ahorita les va a pasar otro truco. Ahí está. ¿Sí me escucho bien, chicas? Sí. Dice Pili, yo empiezo el próximo sábado, mi curso de maquillaje profesional con la maestra Lali. Ay, de veras. Yo creo que vamos a estar juntas, Pili. Porque yo también lo voy a, voy a empezar, pero sí, el próximo sábado. ¿Eres del, del, del grupo 1? Porque ya acuérdate que hizo como cuatro. Yo soy del grupo uno. Yo dije, yo... Así que pues vamos a empezar. Y... Bueno, ese es el, el, el tono de transición. Me voy a poner uno muy oscuro, que es, es este, el como un color vino. Este, este que está aquí. Ajá. Y, y lo voy a dar más fuerte, pero este sí lo voy a dar con... Ay, ¿dónde está? Ay, con este que tengo en la mano. <risa> Vean, el, es más... Déjenme La diferencia es de que este está como más abierto y este está más, más picudito. Entonces, le va a dar más definición. Entonces, agarro el tono vino, sacudo. Chicas, nunca le soplen. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias en tu boquita. Entonces, pues no hay que soplarle a los pincelitos. ¿Sale? Entonces, esto le va a dar profundidad a tu ojito. Márquenle, marquen sin miedo, sin miedo. Nada que el corrector lo pueda corregir. Y subimos. Subimos. Subimos, subimos, subimos. Ajá. Ahí está. Y digo que subas para que simules el párpado que tienes encapotado. Ajá. Si yo lo hiciera aquí, aquí se me va a ver, ahora sí que el ojo encapotado, no, no se me abre el ojo. ¿Sale? Y me encanta, me encanta, de verdad que City Makeup, todos sus maquillajes tienen extractos naturales, están hechos, bueno, a base de té verde, que es este, yo te voy a enseñar, y, y de verdad que va, va cuidando tu piel, la va nutriendo, yo la verdad, Tenía el cutis muy reseco, como muy avejentado. Y, y cada que yo utilizo el maquillaje, conforme, llevo en la empresa dos años, y cada que, yo he visto una mejoría en mi piel. De repente me salió, hace unos mesesitos, acné, pero fue porque cambié de producto de crema. La verdad yo utilizo, este, eh, las cremas que hace mi esposo, tenemos una empresa de, de herbolaria, de cre cremas, champús y todo eso, pero le pone herbolaria. Yo no sé, ustedes, yo sí creo eh, en, es, en las personas que, que vinieron a este mundo a sanar. Yo creo que sí, no sé a nada, dice. Sí, creo que sí, el primero. Primer sábado que sigue es el primer curso. Y pues mi marido es uno de ellos. Él vino a sanar y se dedicó al área de la fabricación de productos con herbolaria. ¿Sale? Y pues miren mi cabello. Bien largote, largote, largote, largote. Está pintado de rojo, pero ¿qué creen? Que el rojo se deslava bien rápido. No se los recomiendo. Tienen, debe, hay que tener mucho mantenimiento. Bueno, entonces ya le di ese toquecito rojo. Como tengo el cabello rojo y las cejas me las pinté de, de café, al final con este mismo vino le voy a dar el toque rojizo a las cejas. Ese es un tip que les quería yo compartir. Y eh, bueno, ya está. Le vamos a dar con el primer pincel, un pincelito sin color, sin nada. Le vamos a dar un pase aquí para que se borre cualquier línea supermarcada. ¿Sale? Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Y bueno, ya está. Y ahora le vamos a poner un toque de brillito. Voy a poner el tono leo. Que te das cuenta es como un es un tono entre rojo vino, pero es brilloso. Ahorita me lo voy a poner aquí en la manita para que lo veas. Mire, No sé si alcancen a ver. No sé. Ahí está. ¿Ya vieron qué bonito se ve? ¿Sí lo ven? ¿Qué te pones para tu cabello? ¡Ajá! ¿Qué me pongo, Pili? Eh, uso el champú de moringa con papa y espinosilla que hace mi esposo. Eh, eh, no uso otro champú, es de moringa con papa y espinosilla y me ha crecido no sé si alcancen a ver pues ya casi me llega a la cintura y hace dos años lo tenía bien cortito de hecho me lo quiero cortar porque de repente <ríe> se siente muy pesado, tengo mucho mucho mucho cabello y sí se siente muy pesado entonces no, les digo yo no sé si alcanzaron a ver el tono pero le vamos a poner el Leo. El Leo, Leo, Leo. Con esta brochita. Y le vamos a dar. Sacudimos. Y aquí en medio. ¡Ah! Pero les iba a pasar el truco y se me olvidó. Espérenme. Te les digo que no importa, no importa. Espérenme, espérenme. Hay un truco para que nuestro párpado se vea más grande los que tenemos párpado encapotado entonces voy a agarrar mi tono vainilla el tono vainilla y lo voy a aplicar aquí y abro mi ojo y se marcó acá hasta ahí donde se marcó vamos a rellenar de corrector ajá, le echamos, le echamos, le echamos, le ponemos, le ponemos corrector aquí y aquí. Y con la paleta de lengüita de gato que teníamos desde el principio, vamos a esparcer o esparcir, como se diga, el corrector, miren, no sé si, si lo alcancen a ver, ajá, entonces vamos a darle... El efecto de que tenemos un párpado bien grandote. ¿Sale? Yo lo voy a hacer con un efecto de abanico. Porque ese es así como lo quiero. Tú lo puedes hacer en, como en almendra, como tú lo quieras hacer. Yo lo voy a hacer como tipo abanico porque ese quiero el efecto que tenga el color, el brillosito, el glitter sale ahí está y está ahí está sale ahorita van a ver por qué no se preocupen si no queda así completamente bien parejo sale y pues estos son pequeños tips que usamos ¿Se han visto los videitos de las, de las japonesitas? Que hasta se ponen nariz postiza y todo ese rollo. No inventes. Y rostro. Dice, a mí a mis hijas y a mí se nos cae mucho el cabello. Y he probado infinidad de champú y nada. No inventes. Pues prueba el champú de moringa y papa, con papa y espinosilla que hacemos. La verdad no está caro. No recuerdo a cómo lo da porque yo antes manejaba el negocio, pero desde que me metí a los maquillajes, mi esposo es el que el que maneja ya todo el, el negocio de nuestra empresa. Se llama HC Móvil. Tenemos distribuidores en toda la República Mexicana y una de nuestras distribuidoras oficiales, pues es Yedra. Y este... El champú de moringa con papa y espinosilla es buenísimo para detener la caída y para hacer que te crezca. Si de plano, de plano, tu, tu problema de, de, de caída del cabello ya te está provocando calvicie, te recomiendo que adquieras el champú con el tónico de crecimiento. Les voy a compartir después una foto, una foto de mi esposo, en donde, este, pues es la verdad, por herencia él tenía muchas entradas aquí en la parte de la, de la frente entradas y muy pronunciadas ya se veía calvo la verdad pero es, era por herencia y en, él empezó a usar mucho, bueno desde que lo fabricó a empezar el, a us, utilizar el champú de moringa con papa y espinosilla y tiene su cabello negro negro, negro, negro y tupido, compramos una una lupa o como se le llama, un microscopio eh, que conectamos aquí a la computadora y si tú le ves el, ¿cómo se llama? Tú le ves la raíz, en cada folículo tiene hasta tres cabellos, cuando yo nada más tengo uno o dos, entonces le ha dado mucho, un muy buen resultado, la verdad, y se está vendiendo muchísimo, muchísimo. Eh, siento que perdió la definición de la ceja pero nada que los correctores no puedan hacer así que chicas tengo que verte por mi playera sí hermosa tengo playera tuya tengo playera de, de Lorena Vega que hace ratito dio su, su, su plática muy padre y este sobre el éxito les recomiendo verla en la página de City Makeup Empresaria. Ahí vas a poder, a poder este, contactar a todas las chicas de City Makeup. O aquí. Aquí. Me encanta la empresa porque hay mucha sororidad, hay mucho apoyo entre equipos, entre chicas. Por ejemplo, Pili. Pili es de otro equipo, ¿verdad mi Pili, hermosa? Y ella es de otro estado de la república. Y también es distribuidora City Makeup. Y es una hermosa. Me encanta. Es bien linda. Bueno, pues ya está, chicos. Ahora le voy a dar un poquito de luz en medio. Para que no se vea nada más rojo, rojo, rojo. Le vamos a dar un poquito de luz. Y le voy a poner... No sé si un plata o un dorado. Yo creo que un piscis. Ya sé. Tenemos, pero a ver, chicas que están aquí, Angélica Pili. Tenemos un Shine. shine que son eh, para el cuerpo y para el rostro. Son polvos de color oro. Bueno, este es color oro, miren, chequenlo, eh. Ahorita me lo puse mucho para que vieran. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a ver, chicas? Sí, dice. ¡Ay! Oh, sí, Pili, mira, qué bonito. Este me se me imagina, por ejemplo, yo, yo la verdad este, estudié teatro hace muchos años y, y vimos este, con, mi, con mis compañeros y mi maestro muchas presentaciones para niños. Y nos maquillábamos que de robot y, que, y tantas cosas. Qué loca. Qué cosas no he hecho, ¿eh? <ríe> he hecho muchas cosas. Entonces me voy a aplicar el color oro en la parte de aquí en medio. Para darle esa luminosidad al ojito. Yo sé que en pantalla a lo mejor no, no se ve mucho. Pero me voy a tomar la foto y al ratito le subo, ¿eh? Lo que nos explicaba la, la Miss Lily que eh, a ella le gustaba maquillarse primero los ojos porque luego cuando nos aplicamos así el polvo, cae en nuestros, en nuestros pómulos y pues luego arruina nuestro maquillaje. Entonces ahorita como no estoy maquillada, pues no tengo ningún problema. Y pues... Chicas, las invito a seguir mis redes sociales. Magali Velázquez, sembradora de sueños en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así me encuentras como sembradora de sueños y te vas a reír. Ese, ese TikTok, a, a, con, bueno, también lo utilizo para negocio, pero también para desestresarnos, chicas, porque pues estamos viviendo otra etapa en donde... El, eso de que, ¿qué dirán, no? Pues ya no va. En esta vida viniste a disfrutar y a ser feliz. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver tanto, pero ahí está. Ahí está. Uh -huh. Ahora le vamos a dar ya el color a nuestro rostro. Me voy a aplicar, te digo que, que yo siento un poquito reseca mi cara. El desmaquillante, que son aceites muy padres, tiene vitamina E, aceite de coco, aceite de almendras. Entonces, más que un des desmaquillante, es un tratamiento. ¿Sale? Y acuérdense, la frente para las arruguitas de aquí. Créanme o no, miren, se están borrando. De que he empezado tanto, te digo, con, con los productos City Makeup, y el maquillaje, como con todo, casi todo contiene extracto de coco y, y vitamina E, ácido hialúrnico. De verdad que sea, mi, mi rostro se ha ido, las arruguitas, pues se han ido aminorando. Yo, pues a mi edad, pues era para que ya tuviera más. Ay, siempre me masajeo hacia arriba, miren así. Nunca hagan esto con la piel seca. Porque es como una hoja, un cartón, que si ustedes lo apachurran, pues se va a tronar. Siempre háganlo cuando tengan humectada su piel, miren, con cremita, con un aceitito, y siempre termínenlo aquí, en la sien. Drenaje linfático, decía Angélica, la vez pasada que me... Ajá. Vamos a limpiar esta parte. Y esta otra parte. Y ya, como que se ve así, ¿no? Y ya está. Y ya que me humecté la carita, vamos a usar el primer de City Makeup. Ah, este no es el primer. Este es el primer. Primer de City Makeup, que lo que va a hacer es alisarnos, alisarnos el, la piel para eh, ya aplicar el maquillaje y se vea más lisito, para tapar los poros abiertos. Entonces... A ver si empiezan a ver la diferencia. Me lo pongo ahí. Me lo voy a poner aquí, que es donde me preocupa más. Yo tengo chicas 47 años. Ya voy para el 50. <risa> y pues a mí me preocupa esta área. Entonces, vamos. En circulitos y hacia arriba. Siempre terminando aquí en la cien. Como cuando en los faciales nos hacen el masaje y siempre terminan aquí. ¿Sale? Y circulitos, circulitos, circulitos. No sé si noten como que la piel se ve más lisa. Porque ya, ya está cubriendo los poros. Los poros que teníamos abiertos. ¿Vale? Se siente más tersa, mire. Más, más, más tersa. Yo siempre digo. Dice, gracias, ¿no? ¿De qué hermosa? ¿De qué, de qué, de qué? Dice, Irasema. Hola, Angélica. Yo uso Cari Series. Ah, ya, perdón. Pero me fui, me fui, me fui COVID y se me cayó mucho el cabello. Eran mechones de cabello. Eran mechones de cabello. Y con este producto se me detuvo la caída. Y, ay, pues padrísimo, hermosa. Iracema Vianey. Pues ahí está también Iracema, otra emprendedora que está ofreciendo su champú para detener la caída del cabello, y bueno, ella también le, le ha dado resultados, contáctenla para todas aquellas que tienen caída del cabello. Bueno, chicas, entonces, uh, la vez pasada, no sé si se acuerdan, las que estuvieron conectadas, que este, me puse el, el tono almendra solito, solito, y me quedó muy amarillo, me quedó muy amarillo, apreté algo, espérenme, espérenme. apreté algo de la compo este, me quedó muy amarilla el tono de la piel entonces voy a usar lo que yo ya, yo agarro una paletita de esta para hacer mi, mi mezcolanza a mí mi tono es el canela pero como no me gusta verme muy blanca lo combino con un tono, acuérdense los maquillajes City Makeup hay que agitarlos como yo creo cualquier maquillaje entonces pongo un tanto así como y le voy a poner un honey que es un poco más oscuro entonces este se los voy a mostrar para oscurecer más que oscuro es como más quiris miren canela y honey y el topacio yo lo mezclo con topacio que es mucho más oscuro a ver si lo alcanzan a ver. Miren. Este que está como cafecito. Es el topacio. Y lo aplico con una brocha plana. Lo mezclo. Y este es el tono que agarro. Quizá lo vean más oscuro. Pero prefiero que me quede más oscuro. A que me quede amarillo. <risa> lo que yo hago Chicas, ay, antes de que se me olvide, le vamos a definir la ceja de arriba para que se vea igual con el vainilla. Tienes que agarrar un tono, la paletita de lengua de gato y vamos a definir la ceja de arriba para que se vea más marcadita. Espero que sí se esté viendo, eh. Y pues ustedes ya no me compartieron tips. Espero que alguna de ustedes quiera participar conmigo la próxima vez. Se anime. Díganme, yo Magali, quiero salir contigo en tu en vivo para echar chal, para maquillarme y también me vean. ¿No? Dice, te ves muy bonita. Ay, hermosa. Se te ve muy bonita tu piel. Gracias. Pues ya a mi edad, para mí esos son unos halagos muy bonitos. Y les digo que los maquillajes City Makeup, la verdad, te cuidan mucho, mucho, mucho la piel. Yo de verdad, desde que me maquillo con, con City Makeup, he visto mucha mejoría en mi piel. Antes era muy reseca, muy... No, no, no. Yo agradezco, agradezco. Miren, por ejemplo, ahorita le pasé a la ceja y hay que tener cuidado. Pero nada, como que le volvamos a pasar. Ahí está. Sale. Y bueno, ya vamos a darle la, la, la, maqui, la maquillación, como dice Laili. Y le voy a aplicar en puntitos así. Si te das cuenta, todavía no lo aplico. Ay, por estar viendo aquí ya me manché. Bueno, pero le, le doy así, a pequeños puntitos. ¿Sabes qué se me pasó, chicas, soñadoras? Bueno, voy a hacerme de un lado el puro maquillaje y, de, eh, de, y del otro lado me voy a poner corrector naranja. Porque ya no me lo puse, para ver la diferencia. El corrector naranja es para aclarar la ojera. Ajá. Acá no me lo voy a poner. Para que vean eh, que City Makeup, el maquillaje en sí, sí lo cubre, pero te digo, a mí me gusta cubrirlo mucho más. Entonces, me lo pongo en el área más oscura. La intención es ah, que, que el, el tono de la piel se, se empareje con el tono blanco que tengo aquí del vitíligo. Ajá. Ya lo puse... Y en la parte naranja le voy a aplicar, este mi papel? le voy a aplicar el corrector blanco, bueno, el, el vainilla. Uh -huh. Y en la parte blanca voy a poner el velvet, que es un tono muy oscuro. Bueno, más oscuro que mi piel. ¿Sale? Esto es para todas aquellas chicas que tienen problemas de vitíligo. Para que puedan cubrir esas manchitas que te pudieran causar eh, todavía un poco de, de pena. Ahí está. ¿Sale? ¿Ya vieron? Aquí se ve la mancha. Aquí no. Pero quiero que vean la diferencia. ¿Sale? Acá no me voy a poner y nada más voy a poner el puro maquillaje. La vez pasada me puse solamente la almendra y me quedó muy, muy, muy, muy, muy amarillo. Y si te das cuenta, hoy le puse oscuro, oscuro. Y aún así se sigue viendo un poquito claro. Pero con el, los contornos le vamos a dar ese oscurecimiento. A, ¿Sale? Si te das cuenta, aquí también tengo unas marquitas de, de acné. Le voy a dar aquí también. Por lo regular... Cuando ya le agarras al tono, no necesitas maquillarte a esta parte. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a dar esa textura a la piel más lisita? Con nuestra esponja. ¿Sale? Con nuestra esponja. No. es la primera vez que me maquillo primero los, las cejas chicas porque siempre me ando manchando ¿Sale? acá nunca hagan esto porque nada más se van a rayar lo que es la, el, su maquillaje acá sí lo hago porque casi no, no se nota ¿Sale? pero acá no Acá, chicas, van a este, utilizar su esponjita, esta, ¿sale? Ya está mojadita, lo que van a hacer es, con toquecitos, vamos a hacer que ese maquillaje quede más liso. Lo que hicimos con el párpado, ¿se acuerdan? Para que no se viera grumoso. Acá le damos así, hacia arriba y lo hacemos del otro lado igual y Jenny les terminé de decir en la mañana pues tengo mi programa de de radio al de 12 a 1 y eh, después de que me fui por mis maquillajes regresé en Friega Loca porque tenía una transmisión dentro de mi página Sembrado de Sueños porque empezamos nuevo proyecto chicas mi amiga Blanca Ayala, de Cacle Arte, Zapatos Artesanales, me invitó a hacer transmisiones eh, también para apoyar a, a todos los emprendedores. Vamos a, a hacer entrevistas padrísimas. Eh, y esas van a ser con Coto Amorosa. No va a haber un cobro como tal, pero sí va a haber mucho apoyo. Pero sobre todo, este... Que haya esa sinergia de apoyar a otra persona, a otro ser humano, porque ella, Blanquita Ayala, de Caclearte es sobreviviente de COVID, le dio COVID, como a muchas les ha dado, amigas emprendedoras. Ella la pasó muy mal, pero gracias a Dios, pues salió adelante. Y cuando regresó, regresó con ese amoroso proyecto de querer ayudar, y me invitó. Entonces, eh, hoy, si quieren ir a darse una vuelta en mi página, eh, gracias también a Lucero porque nos está permitiendo promover nuestras páginas. No así grupos, chicas, aquí no está permitido este invitar a grupos, pero sí nos está ayudando a promover nuestras páginas. La mía es Sembradora de Sueños. Y ahí hicimos nuestro primer, eh, invitamos a una grafóloga el día de hoy. Y estuvo padre porque varias chicas enviaron sus firmas y la grafóloga empezó a, a decirles eh, su forma de ser y, y en lo que tenían que trabajar, ¿no? Y lo sorprendente fue que ellas estaban ahí para decir, sí, así soy, ¿no? Entonces, las invito a verlo, está padre, y a tomar el curso de grafología. Eh, Va a estar la firma del éxito, no sé, que es la que yo voy a hacer, pero también está el taller de grafología. ¿Sale? Me quedé con las ganas de que estuvo, ah, sí, estuvo muy interesante. Es que me tenías que enviar tu firma antes de que empezara el programa, empieza a las seis, martes a las seis de la tarde, y según iba a durar de seis a siete. Yo dije, ay, pues sí me da tiempo de seis a siete y ya luego, pues me vengo corriendo a maquillar, no, manchen. Nos seguimos hasta las, hasta las ocho y cuarto, ¿no, Angélica? <ríe> y bueno, eh, con el mismo que me, me puse aquí de color vino, voy a agarrar el color vino, chicas, y le voy a dar ese color vino a mis cejas. Acuérdense que mi cabello es rojo y las cejas las tengo en tono café, ¿sale? Ahí está, no sé si alcancen a ver, Medias rojizas, cafecito. Esto es para las chicas que se pintan el cabello de rojo. Y pues, pues no es muy grato pintarse la ceja con tinte, ¿verdad? Que está prohibido. Entonces nada más te das el toquecito con la sombra color vino y ya. Ahí está. ese, ese toquecito rojo. Y con este mismo que quedó le voy a dar aquí abajito del párpado ya para... Ah, ¿qué creen? Antes de eso. Vean, me voy a hacer la mitad del rostro en el contorno. Voy a, necesito mi brochita de contorno, que es esta. ¿Es esta? Y, ¿dónde, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Con una sombra café, que es para las cejas de City Makeup, voy a hacerme el contorno y vean que yo soy muy cachetona soy cachetoncita entonces lo que vamos a hacer es de esta parte sonríes y de donde se hace esta bolita aquí abajo ajá, vas a subir así miren, es para adelgazar nuestro cachete me voy a hacer nada más la mitad para que vean vale Me lo voy a marcar un poquito más de lo normal para que a cámara se note. Aquí en vivo ya se ve como muy, muy exagerado. Ahora de este lado, el, la papada, chéquense, de la barba hasta la base de la oreja. Ahí está. sale No sé si alcanzas a ver la diferencia. También me lo voy a marcar un poquito más. De lo. Me lo paso para acá. Exacto, pensé que ya no transmitías aquí. Sí, hermosa, los martes. Los martes a las 8. De 8 a 9, para que. Porque como también voy a estar transmitiendo los, los martes a las 6. Y los martes a las 12. O sea, el, todo el martes voy a estar transmitiendo. Eh, no sé si alcancen a ver. Lo voy a hacer nada más con la mitad del rostro. Voy a agarrar mi brochita. Me encanta esta. La voy a limpiar. Cuando, no sé qué, cuando te enamoras de una brochita. Y con el mismo contorno. Le voy a dar con este. Sacudo. Y me voy a respingar la nariz. Quiero que veas mi nariz. Nada más lo voy a hacer de este lado todo. Cuando yo me respingo la nariz, me hago una U. Entonces, lo que voy a hacer, nada más la mitad, me hago media U. Y las que tienen nariz larga, les recomiendo a la mitad. Las que tenemos nariz corta, aquí arriba para darle más, una nariz más larguita. La otra vez estaba yo, este me preguntaban que si tenían la nariz aguileña. Muchas chicas eh, tienen la costumbre de hacer como un pico para perfilar la nariz. Pero si tú tienes la nariz aguileña, yo te recomiendo que no te hagas un pico, porque lo que hace es que te ve, se te vea la nariz hacia abajo. Yo te recomiendo que la marques así. Así. No así. ¿Sale? Sino así. Ahorita... Se ve un poquito picuda porque nada más me estoy haciendo la mitad. Ahora, tienes las aletitas así como in, in, inflamaditas como yo. Entonces vas a pues, aplicártelo aquí. ¿Sale? Para adelgazarlo. Y le vamos a dar esa profundidad a la nariz. fíjate, de aquí así, le estás dando fondo, ¿Sí se ve? A ver chicas, díganme si se ve la diferencia de la nariz, Todavía si yo quisiera que se viera más respingada, le, en el doblez, le pongo yo una rayita aquí. No con este, con, una, con uno más finito, pero bueno, ahorita lo hacemos. Dice que sí se nota. Por el programa que se alargó, te lo decía así, caray. Se alargó dos horas, de siete a ocho, no, de seis a siete que duraba el programa. Se alargó de seis a ocho y cuarto porque estuvo bueno. <risa> a mí me gustó mucho. Me quedé con ganas de, de ver de saber lo demás, chicas. Acuérdense que nos iba a decir la planeación para el éxito en 2021. Pero la vamos a tener nuevamente. El próximo martes voy a tener a Betty Palacios, que es eh, numeróloga. Numeróloga. Ay, hace de todo esta niña, pero es muy espiritual. Y voy a tener a Mónica Ángeles y Arcángeles. También con un tema de el mes de febrero vienen dos ángeles muy fuertes. Con mensajes padrísimos. Y también la voy a tener en el programa de los martes a las seis de la tarde. Y terminando me vengo te para acá con ustedes. <ríe> con ustedes, chicas, se los prometo. Y... Voy a ver si ya mis niñas despiertan de mi equipo y quieren venirse a maquillar acá. sale Que no se crean que luego con, con esto del encierro, pues nos, nos, nos llenamos de cosas y de cosas y de cosas. Ahí está. Se me olvidaba la nariz. Ajá, y también... El contorno. Vamos a hacernos la otra nariz porque miren, de este lado se ve bien ancha. Y ahorita van a ver la diferencia, véanme. ¿eh? Tómenle hasta foto. Vamos a hacernos la U que les dije. Ahí está. Y subimos. Ahí está. Ahí está. Adelgazamos la letita. Bien. Y le damos profundidad porque ven, aquí sí hay fondo y aquí no. Entonces, le damos fondo. Listo. Y aquí donde les dije, eh, aprovechen con la, esta, con esta pincelito, miren, delgaditititito, nos vamos a dar lo que les había comentado. Aunque ahorita no, los, no se los recomiendo, porque nos vamos a poner el iluminador. Dobla, donde se hace el doblez. Ahí está. Entonces lo que va a hacer, no sé si alcancen a ver que se ve como una bolita paradita. ¿Sí? El, y el sábado voy nuevamente a estar, el maquillaje pasado me maquillé contigo. Ah, claro que sí, se ve la diferencia. Sí, pues Angélica, pues, si te quieres maquillar el martes o el sábado conmigo, adelante hermosa. Claro que sí. Yo estoy para ustedes, nada más que luego les estoy diciendo, si no quieren. Pero esto es para ustedes también. Eh, ya me emocioné que vas a estar conmigo. Entonces, uh, ah, vamos a usar el Touch Face. Miren qué bonito. Que es un polvo translúcido con, oxi, con oximitril. A ver, ayúdame, Angélica. Lo que hace es ir rejuveneciéndote. Yo por eso, no sé si se acuerdan que tenía los barritos. Muy, muchos, muchos, muchos. Y cuando es, empecé a usar este, se fueron bajando. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle luminosidad a esa parte. Entre las dos líneas con, de contorno que nos hicimos. Entre esta y esta. ¿Vale? Ahí está. Y la nariz. Lo dejamos así bien tupidito y ahorita nos lo vamos a quitar, ¿eh? No se crean que ahí se va a quedar. Ahí está. Y, ay, perdón, aquí. Para que ahorita que me maquille la parte de abajo del ojo no vaya a caer ya nada de sombra. Y si cae, pues ya más quitándonos el polvo, pues ya, ¿vale? ¿Vale? Ahora sí, vamos a agarrar el, los pinceles que utilizamos para delinearnos el ojo. Acá está. Con el vino, acuérdense que agarré el vino. Y con lo que queda, ya no le pongo nada. Le vamos a dar aquí abajo. Ay, pero sí lo quité. Ya me acordé. Le voy a volver a dar color vino. Y... Lo bajamos. Esto para que se haga más grande el ojo, chicas. Miren. Sí se ve más grande. Ahí está. Y del otro lado. Y del otro lado. Oye, ¿quién quién vio ayer ahorita que canté? Ayer, esta Ivonne dio un, una cantada, de, según ella, una hora y se aventó como tres. Y canta bien bonito, me encantó. Me encantó. Le pedí la de con los años que me quedan, me la cantó. Ay, padrísimo, padrísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Nos vamos a poner lucecita aquí. digo que cada que me toco ahí me rechina <ríe> el ojo y bueno chicas ya vámonos con la ceja para ya dejarlas dormir bueno que ya sé que hay muchas chicas que se trasnochan y bueno para las chicas que estén interesadas en el negocio City Makeup City Makeup eh, maneja maquillajes de alta gama eh, ya saben muchos maquillistas profesionales que están con nosotros pues lo están utilizando maquillan a novias Quinceañeras, de todo. Yo lo utilizo para la televisión. Y este, y pues son muy accesibles. Los maquillajes, estos que te enseñé, valen 124 pesos, me parece. 124. Los correctores, creo 68. Los labiales estaban en 68, pero subieron de precio. ¿Saben cuánto? Dos pesos. <ríe> Están en 70. Y este, pero son de larga duración. No son indelebles, chicas, porque la empresa eh, cuida mucho el no teste en animales, el que el que no tengan químicos, este entonces es de larga duración, más no indeleble. Ahora eh, yo voy a utilizar el, el rímel de, de Argan porque me gusta nutrir mis pestañas, aunque todos los rímel de City Makeup están hechos a base de cera de abeja. Eh, en donde ninguna abeja sufrió, por cierto. Acuérdense que hay maneras de recolectar. Y eh, todos están hechos a base con cera de abeja. Entonces lo que yo hago para nutrir mis pestañas, me pongo primero el de Argan, y después me pongo... Este tip me lo pasaste tú, Angie. Pero es muy cierto. Ahí está. Y después de una aplicación como para nutrir mis pestañas, utilizo el que amo mucho. El... Este, el volumen, que está hecho a base de cera de abeja, pero tiene microfibras que no lastiman tus pestañas ni nada, porque la cera de abeja hace que se queden fijas en tu piel, en tu piel, en tus pestañas. Entonces, eh, bueno, acuérdense que nosotras las mujeres tenemos cepillos favoritos y mi favorito es uno delgadito. Entonces, lo que hago es agarrar el producto de este y con esto que metí, con una sola con una sola este, pasada, o con una metida, o como se diga, con esto voy a alargar las pestañas, chicas. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, te vas a ahorrar de producto un buen porque lo que regularmente hacemos o cuando hacen las chicas que se maquillan en vivo es ponerse las pestañas postizas, la verdad yo todavía no soy de, <ríe> no llego a ese nivel, la vez pasada que nos maquillamos, ¿verdad Angélica? Max, Matrixil 3000 exacto este correcto <ríe> matrícula <ríe> matrícula 3000, eh, lo que está diciendo mi querida Angélica que el Tau este que me puse, el, el polvo translúcido, tiene Matrixil 3000, que ayuda a desvanecer líneas de expresión y a mejorar la apariencia de tu piel. Si tú deseas, tengo ahorita en existencia maquillajes, maxi, este polvo translúcido, labiales. De verdad, si te gusta, quieres algo. Pídemelo, te mando el catálogo a tu WhatsApp, porque es el catálogo actualizado. Fíjense, no he, no he metido ¿eh? otra vez, sino que con lo mismo que tiene. Le estoy dando, le estoy dando. Y así me puedo seguir y por cada pasada este, va aumentando pestaña. ¿eh? Pero ya es tarde, chicas Ahí, ahí, ahí, ahí. Y las pestañas de abajo. Ya vamos a acabar. Les prometo llegar temprano la otra. De todas maneras sé que este video se queda se queda grabado y lo puedes ver cuantas veces quieras. ¿Quieres replicar el maquillaje? Ahí está. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán! <ríe> ¡Te espanto! Bueno, ya está. Y déjenme lo tapo un tapo. ¡Ay, chicas! También les quiero decir que me compré un... Aquí en el grupo hay una chica, se, me olvidó el nombre, mañana voy a subir la recomendación. Me compré una pulsera de este de Rosario, no me acuerdo cómo me dijo. Miren, qué bonita. Mañana subo la recomendación porque me tengo que eh, a, aprender su nombre. De verdad, hoy fue un día de locos. Me voy a aplicar una, un labial, no sé, este no, un rojo, para que me vean toda roja. Estos son los labiales de, ¿cómo se llama? De gloss, de City Makeup. Ya no necesitas aplicarte nada más. Pero antes de eso me voy a quitar ya esto, el polvo translúcido. No se manchó nada de aquí abajo. Y si se manchó, ahí se va con el polvo. Listo. Listo listo Calixto y me voy a poner mi rubor a cuadrito me veo muy paliducha entonces me pongo este aquí en vivo se ve bien rojo pero créanme a cámara yo lo veo muy muy este muy clarito pero sí pinta muy rojito Aquí en vivo? Sí, aquí en vivo ya se ve rojo. Ahí está. Y créanme que, que acá no me puse, no sé si alcancen a ver, que no me puse el corrector naranja. ¿Se alcanza a ver un poquito de vitíligo? Poquito. Y acá Nada. Pero, bueno, sí quería yo decirles que para que vieran la diferencia. Ahora me voy a poner del iluminador City Makeup. Yo me pongo el tono este como cobrizo con rosita. Y le hago así. ¿Eh? No sé si se alcanza a ver. Y del otro lado. Ahí está. Ahora le damos aquí. Muchas chicas se lo ponen en toda la nariz, pero lo que hacen es como que se vea una raya. Si tú te lo pones, fíjate, si, si tú quieres dar ese efecto como de resbaladilla, no te lo pongas todo de corrido. Date el espacio. Y ya ahí, como que nada más ahí. Y le vas a dar ese ton, esa como. Como una curvita. No sé si alcanzé a ver que mi nariz se veía como un columpio. Cuando se veía toda lisa. Y aquí. Ya. Listo. Ahora va el labial, que es este. Y ya vamos a acabar, chicas. Para que se vayan a dormir. Listo. Me encanta y bueno y si tú tienes una hija que le encante el maquillaje por favor contáctame el 55 39 84 89 45 y para que haga negocio de verdad que no tienes que salir yo, yo fui a recoger mis maquillajes al corporativo porque fui a recoger paquete de mis chicas pero en realidad por ejemplo yo cuando pido, pido que me llegue a domicilio creo que ya pues ya chicas listo Allá quedé toda greñuda. <risa> Listo, ya se me paró el pelo. Ah, ya tenemos también el fijador de maquillaje. entonces Que también es uh, extracto de coco, fijador de maquillaje. Ya nada más dejas que se seque. Aprovecho la mojada para bajarme las greñas. Listo, que se me paró todo el pelo. <risa> bueno, ahí está pelito parado. La antenita de vinil. Entonces, dejamos que se seque. Espero que les haya gustado, chicas. La verdad, se te ve fenomenal. Muchas gracias, muy sensual. Muchas gracias. Aquí está el, el resultado, el labial, eh, la nariz respingada, <ríe> eh, el vitiligo que se tapó con el maquillaje. Aquí faltó un poquito porque no me puse el corrector. Naranja de City Makeup, pero pues yo te invito a que me sigas en estas transmisiones los martes a las, yo creo le voy a poner a las 9 de la noche, martes 9 de la noche, porque eh, el martes transmito desde temprano en mi programa de radio de 12 a 1 a las 6 de la tarde en Sembradora de Sueños y a las nueve aquí contigo en De Mujeres a Mujeres les mando un beso, un abrazo mi querida Angélica, gracias, gracias, gracias por estar aquí presente, te mando un beso y espero que el próximo programa estés aquí conmigo y maquillándonos juntas, les mando un beso, un abrazo y por favor súmense a los en vivo y a los night, night, Ladies Night que mi querida Lucero nos está invitando porque va a tener muchas sorpresas les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho, bendiciones